¿Qué tal amigos seguidores de Urbonera? Quería mostrar un par de cositas hoy. Como por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo un pHímetro. Yo junto en los potes, como he mostrado en varios videos, donde permanece el, eh, la materia orgánica hasta una semana. Y yo, como juego ciertas cosas, le echo líquido. ¿sí? Ahí pueden ver que hay líquido. Y tengo el pHímetro, porque algunos me han dicho, pero eso baja mucho el pH, etc. Fíjense que el pHímetro. Si lo, miran, si lo cambiamos a humedad, me marca que está completamente húmedo, por supuesto que está sumergido en agua. Y el pH me en marca que está levemente por debajo de 7. Esto no afecta en absoluto eh, el pH del sistema completo. ¿sí? Después quería mostrarles alguna otra cosa más. Por ejemplo, aquí tenemos una temperatura interna de 25 grados 2. Estamos en invierno aquí. La temperatura ambiente ronda los 12-14 grados. Pero la fermentación misma del material. Así que dentro del mi compostador esté óptimo, ¿sí? Por eso no hay que tener miedo cuando eh, tenemos, lo tenemos en el exterior, o, o, o bajo nieve, o etcétera, ¿sí? Muy bien. Mientras le demos de comer, siempre va a estar óptimo. Después quería mostrar una cosita aquí, que la encontré recién, y es esta cebolla. Yo he tirado una cebolla entera, que eh, está ya germinada, es medio feucha. Fíjense esto, no se llegan a observar, pero todos esos hilitos son crías, a ver, un segundo ahí. son crías de lombriz. Esto una vez más eh, demuestra que este sistema en particular no, eh, no es afectado ni por cítricos ni por cebollas ajos, etcétera, ¿sí? Hago como un update, una actualización de todo lo que vamos viendo en este sistema. Luego aquí, no sé si ahora, porque como vieron, escapan a la luz. Encontré un nuevo limón, ¿sí? Y, bueno, ahora se han ido todas, pero debajo del limón estaba repleto de lombrices, y había lombrices dentro del mismo. También para desmentir un poco o desmitificar el hecho de los cítricos en el vermicompostador. Sí, bueno, eso sería un poco para, para mostrarles el día a día en, en el invierno. ¿Sí? Si les gusta el canal, síganos, compartan y nos vemos en el próximo capítulo.